Queremos ser como Gary Pinchipeza. ¿Vuelve? Matriarcas, pronto en TVN. Volvemos a 24 horas a la hora. 100 alumnos de la Universidad Católica están participando en la reconstrucción de Chañaral, en un lugar afectado por la catástrofe en el norte. Están realizando distintas actividades de apoyo a la comunidad como parte de un trabajo a largo plazo con los vecinos actividad realizan en profundidad, cómo evaluaron previamente la zona. Para conocer estos detalles ya nos acompaña Ignacio Irarrázada, el director del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica. Ignacio, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, eh, hay una evaluación previa que se hace de eh, la emergencia en Chañaral, me imagino que también en los sectores aledaños, estos aluviones que han dejado pérdidas importantes. Antes de entrar a los hechos, a los trabajos que se están haciendo ahora. ¿Qué se pudo evaluar y cuáles fueron las conclusiones que los equipos de trabajo toman en este lugar? Bueno, la, la, la evaluación es que el daño eh, es bien grande. Eh, hay muchas familias afectadas hay mucho, eh, un buen componente particularmente en la comuna de Chañeral del desarrollo económico de la ciudad ¿eh? porque como tú sabes buena parte de Chañeral vive de la minería pero también vive el comercio, de la carretera entonces al no haber eh, carretera se han cerrado restaurantes, se han eh, cerrado hoteles se han eh, cerrado vulcanizaciones y espacios comerciales que generaban mucho empleo localmente entonces eh, más allá del daño físico en términos de vivienda que, que no existen, que se han... Eh, que desaparecieron, también hay un daño económico porque hay familias que a lo mejor afortunadamente no les afectó a sus viviendas pero sí les afecta por el lado del empleo entonces la situación es realmente muy compleja En ese sentido ha habido una recuperación de la actividad productiva, digo del comercio la minería digamos que fue un par de días hay muchos de, de los, las faenas mineras que lograron eh, re, reponerse rápidamente el problema fue los trabajadores que tuvieron que esperar varios días para poder ir a trabajar porque no podían llegar o porque evidentemente tenían la preocupación en sus casas. Claro, pero el comercio establecido, al menos en la ciudad de Chañaral, le falta, ¿eh? sobre todo en el paño comercial, que es el casco urbano central de, de la ciudad de Chañaral, eh, todo eso fue inundado, por lo tanto eso no está en funcionamiento y como te decía, buena parte de un montón de servicios que la ciudad prestaba a la carretera, eh, eh, todo eso lo de la aluvión, o sea, toda esa industria de comercio, de servicios no está funcionando por el momento, entonces yo te diría que hay una situación socioeconómica bien dramática para la ciudad por el momento y en el corto plazo yo no veo que eso se reponga. Uh -huh. ¿Qué es lo que falta y para que se pueda? No, ahí ahí hay hay un tema complejo de que no es de una solución inmediata, que es la revisión de lo que podríamos llamar la regeneración urbana fija, porque la carretera eh, seguramente eh, tú lo has visto eh, a través de las imágenes que se han dado la carretera pasaba entre la ciudad y la costa, uh -huh. el, el aluvión barrió con esa parte, por lo tanto hay un problema importante de diseño del trazado de la carretera, si es que va a ser trazada exactamente donde estaba antes, va a ser trazada más a, más al interior de la ciudad. ¿Tiene pues, que ser repensada en ese sentido la infraestructura vial? Tiene que ser repensada la infraestructura vial tiene que ser repensada la, el, eh, todo el trazado urbano el centro comercial de la ciudad. Porque, principalmente para que no vuelva a pasar esto claro, pensando en las deficiencias que ya venía arrastrando. No, y, y fundamentalmente para eh, prevenir que eh, hay algunos datos de que los planos reguladores lo ponían eh, algunos de estos sectores como sector de riesgo, eh, por lo tanto hay que repensar la ciudad. Entonces eso lamentablemente no es de un día para otro y eso puede generar cierta incertidumbre en la población por algún tiempo. Trabajos que de a poco se tienen que ir realizando y que evidentemente van a necesitar de una inversión importante del Estado. Claro, efectivamente, digamos, la obra física requiere una inversión importante del Estado. Nosotros, como Universidad Católica, estamos trabajando ahí con la Facultad de Arquitectura, el Observatorio de Ciudades y el Centro de Desarrollo Urbano Sustentable, en precisamente ayudar a la municipalidad a ir diseñando este plan de regeneración urbana, o sea, donde se pueden instalar los edificios públicos, en la transición o en el mediano plazo, eh, donde se... Eh, en fin, todo el trazado urbano es muy importante empezar a resolver la obra, más allá que de aquí a un año, por ejemplo, hay un plan, regulador que defina con mucha precisión por dónde la ciudad va a crecer pero pero eso hay que empezar a, a diseñarlo desde ahora para tenerlo claro, entonces aquí la idea es que Chañaral tiene que reconstruirse completamente, pensar en una nueva Chañaral. No, y no, afortunadamente hay sectores poblacionales que quedaron bien. Eh, de hecho nosotros inauguramos una biblioteca, después te puedo contar algo más, una biblioteca que está en el casco urbano clásico eh, frente a la plaza eh, de Chañaral y los sectores altos de Chañaral no fueron dañados, afortunadamente hay sectores poblacionales que tampoco fueron dañados, o sea, no hay que reconstituir entera la ciudad, pero sí hay que constituir una parte importante de la ciudad que es el centro económico de la y ciudad repensarla. y repensarlo, dónde va a estar localizado bajo qué condiciones entonces eso como te digo no es una solución de un día para otro que haya que poner una maquinaria ahí para tirar hormigón ¿eh? sino que hay que pensar por dónde va el trazado y eso toma su tiempo esa evaluación se hizo en Chañaral, no sé si también se hizo con otras localidades o poblados donde se dio la emergencia en el norte. O sea, nosotros hemos estado trabajando en Chañaral y en Salado, el Salado que es una localidad que está cerca de Chañaral. Eh, ahí ha estado el núcleo fuerte nuestro, si bien ha habido académicos que han estado yendo a Diego Almagro, a Copiapó, pero el fuerte del esfuerzo como Universidad Católica está solamente en la comuna de Chañaral. Así que te hablo solamente de la comuna de Chañaral. En ese punto, quiero ir justamente a, al tema de, de, de lo que se está haciendo: 100 ¿sí? jóvenes en alumnos de la universidad que ya están en Chañaral, cuáles son los trabajos que están realizando y cuál es también la proyección. De si por ejemplo van a ir más jóvenes a apoyar esta causa. Bueno, est estuvieron 120 jóvenes directamente movilizados por la Federación de Estudiantes de la Universidad en, en la Comuna de Chañaral. Yo te diría fundamentalmente ya se ha avanzado bastante en Chañaral en despejar las calles. Eh, básicamente los jóvenes estuvieron ayudando a la familia a arreglar el barro al interior de las viviendas. También hubo un grupo de cerca de 200 jóvenes que estuvieron trabajando con el techo en distintas localidades de la misma Comuna de Chañaral a construir viviendas de emergencia. Y los jóvenes pretenden volver... Eh, para el 21 de mayo y también pretenden volver para las vacaciones de invierno o sea, ahí yo te diría que va a haber continuidad de trabajo siempre en, en apoyo eh, eh, a las familias directamente ¿eh? Entiendo que también hay apoyo médico y psicológico que se hace muy importante después de la catástrofe, cuando hay que levantarse y tratar de levantarse, que es lo más difícil Sí, eh, realmente eh, las la familias lo han pasado re mal eh, y con la Escuela de Trabajo Social y la Escuela de Psicología estamos haciendo un trabajo de contención no solo a las personas, sino que a los funcionarios municipales porque lamentablemente los funcionarios municipales tienen que ser la primera cara que enfrentan a la población y muchas veces ellos no tienen todas las herramientas en su mano para solucionar los problemas, entonces ellos realmente son personas que están muy estresados en su labor diaria y como te digo con la Escuela de Trabajo Social y la Escuela de Psicología vamos a hacer un trabajo de contención a los funcionarios para que a su vez puedan claro. a su vez contener a, a los ciudadanos de a pie, digamos. Claro, Son los que las explicaciones y también la calma muchas veces. Que Ahora, los mismos estudiantes también han estado haciendo un trabajo de contención con la población, con los, con los niños, han hecho juegos y algunas entretenciones que también ayuda a, a, a, a liberar tensiones a los niños. Quería ir a ese punto que me pareció muy interesante, eh, la de los funcionarios públicos, la municipalidad, los municipios. Desde la evaluación que ustedes han hecho, ¿cuentan actualmente con las herramientas para poder llevar a cabo todo esto que estamos conversando? No, yo creo que probablemente no esta catástrofe que es una catástrofe que ocurre, ocurre una cada 70 años realmente yo creo que ningún municipio y particularmente la ciudad de Chañaral que es una comuna mediana, pequeña no tienen la capacidad para abordar estas esta, esta catástrofes ¿eh? pero yo sí nosotros somos partidarios de que hay que apoyar la estructura institucional local ¿eh? y entonces es muy importante trabajar con la comunidad local y no eh, traer todos los esfuerzos de afuera y en ese sentido nosotros como universidad estamos trabajando muy co a co con la municipalidad, ellos están sobrepasados por las cosas inmediatas hay agua, se suspende el alcantarillado, en fin eh, cosas inmediatas y lamentablemente para estas tareas que mencionamos hace un minuto de mediano plazo, como es la regeneración urbana lamentablemente muchas veces no tienen tiempo, te fijas, entonces en ese sentido hay que colaborar con ellos y muchas veces eh, eh, el, el día a día los agobia. Es decir que no solamente pasa por un tema de recursos. No pasa solamente por un tema de recursos pasa por un tema de capacidad de pensar y a la futuro. Ahora nosotros también en este plan, eh, también como de volver a la normalidad... ...es que inauguramos esta biblioteca, una biblioteca pequeñita... ...de 100, 120 metros cuadrados, la inauguramos, la inauguramos ahí en la misma plaza de Chañaral, ...y la idea, eh, en Chañaral el, el aluvión se llevó la biblioteca pública completa... ...una biblioteca de bastante historia, de muchos eh, documentos históricos... ...bien interesantes que tenía en la comuna, entonces lo que hicimos fue instalar... Eh, eh, ...lo que nosotros llamamos Biblioteca Escolar Futuro donde los niños pueden instalarse, ir a hacer sus tareas y contar. No son todas tantas publicaciones las que tenemos, son cerca de 1.800, 2.000 publicaciones las que pusimos ahí, pero son los libros que más requieren los niños. Entonces ahí hay un espacio de reunión para ir ayudando a normalizar la vida el día a día de la comunidad de Chañaral. En este punto, eh, ustedes entrega la, el apoyo como universidad, con todo su know-how, con todo también el, el cariño que pueden poner los jóvenes, los estudiantes este tipo de labores. Sabemos que en Chile, generalmente los estudiantes, cuando... Se ponen la camiseta, lo hacen con bastante fuerza, pero ahí va la pregunta, eh, para reconstruir, para partir de cero, renovar estos lugares, no solamente Chañaral, sino otras localidades del norte, ¿no basta solamente entonces con la función del Estado, con el apoyo que el Estado puede entregar? O sea, yo creo que es bueno eh, eh, todas las, eh, no sobran manos ¿eh? no sobra mano y sobre todo no sobran eh, yo creo que es importante tener miradas distintas te fijas, el Estado muchas veces eh, sobre todo cuando estamos hablando de una catástrofe que ocurre a tanta distancia de Santiago el Estado con muy el, Estado, el gobierno central con muy buenas intenciones puede definir ciertas soluciones que probablemente mirado a nivel local no cuajen, no sean lo más adecuado para los requerimientos locales, entonces en ese sentido es bueno poder echarle una mano a la capacidad local y eso es buena para lo que nosotros estamos ayudando. Nosotros no estamos haciendo todo el plan de regeneración urbana, pero estamos un poco ayudándole a traducir los requerimientos de locales de la, de, la, de la comuna en general a las demandas, a, a las ofertas que pueden venir del gobierno central. ¿Y ahí en... cómo se puede trabajar en conjunto? ¿Cómo se puede interactuar para que no se pisen unos con otros en buen chileno? Mira, básicamente no hay otra metodología más allá de conversación No hay una metodología tan sistemática Nosotros hemos hecho todo un recorrido Tanto en el gobierno central, el Ministerio de la Vivienda La Subsecretaría de Desarrollo Regional y administrativa acá en Santiago Pero también hemos conversado con la misma autoridad en el nivel regional De hecho nos reunimos con el intendente, con el gobernador provincial Yo te diría, la metodología es, es conversar ¿eh? No hay mucho más que eso Pero hacerlo con bastante dinamismo Te fijas porque el gobierno central en buena, en buena postura está muy apurado por avanzar pero, y, pero la gente localmente también está apurada para avanzar, pero hay que matizar un poco las demandas locales frente a las soluciones que a lo mejor pueden no ser tan óptimas desde la mirada local. Por último Ignacio, eh, usted mencionaba el invierno y sabemos que puede ser y va a ser de hecho una época complicada y apremia evidentemente poder levantar todo lo que es el norte, en este caso esta localidad. ¿Cuál es la mirada que se tiene para vacaciones de invierno para el invierno mismo los pasos que se van a seguir o sea nosotros como universidad nos comprometimos un plan de apoyo por dos años ¿eh? y van a volver ahí los estudiantes eh, hay un plan de construcción un plan constante a largo plazo sí hay un va a haber eh, se están construyendo cierta, eh, eh, 450 viviendas de reposición para las eh, viviendas dañadas entonces yo te diría que si bien son viviendas pequeñas están muy cerca una al lado de otro es una es una situación transitoria que, que a lo mejor no es la óptima yo te diría que se está caminando hacia la inmediatez del invierno, pero aquí hay que pensar ya cómo, cómo restituimos la actividad económica de la ciudad y de la comuna, que yo creo que es el mayor desafío. Claro, un tema apremiante. Ignacio Rara muchísimas gracias, gracias por la este entrevista. Buenas tardes. Bien, vamos con otro tema. Con la llegada de los celulares, se pensó que llegarían a su fin, pero los relojes...